Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. Hoy quiero abordar un tema por la trascendencia de la figura que voy a hablar, merita que le demos el tiempo aquí en en TV. Quiero hablar de adiós, querido Johnny. Johnny Ventura, el legendario artista dominicano que cambió para siempre los tonos y el baile del merengue, ha muerto de un ataque al corazón, como todos saben. Aconteció ayer en Santo Domingo. Un ataque al corazón que le ha privado de continuar una carrera en la cual llegó a la cima de la popularidad, y a ganarse la admiración de varias generaciones a lo largo de 65 años de fructífera y multipremiada carrera. Este cantante, autor, locutor, político, abogado y empresario parecía que siempre estaría en los escenarios para brindar su ritmo merenguero inigualable. Juan de Dios... Ventura Soriano, su nombre de pila, nació en 1940 en Santo Domingo y la muerte le ha sorprendido a los 81 años en la ciudad de Santiago, al norte del país, la segunda ciudad de importancia, a donde viajó para trabajar junto a un amigo en los toques finales de un libro que desde hace dos años escribía sobre el merengue y para concluir un trabajo musical sobre el destartalado río Yaque. Rey del merengue, el caballo mayor, la industria nacional de la alegría fueron los más conocidos apodos que identificaron al papá del merengue, como le llamaba él también merenguero Wilfrido Vargas con quien protagonizó una rivalidad artística desde mediados de los años de la década del 70. Ventura formó parte de varias orquestas, entre estas la Big Band del maestro Papa Molina, donde acrecentó sus conocimientos musicales. Para 1964 saldría con su propia agrupación el Combo Show de Johnny Ventura, con el que dio un giro completo al merengue, aceleró el ritmo y se colocó al frente de su orquesta para innovar con pasos coreográficos impensables para esa época. Su estatura y con textura física las combinó con una amplia sonrisa para convertir su propia figura en el merengue mismo. El impacto y el éxito llegaron de inmediato con el álbum El Llorón. También el nombre de un sencillo que interpretaba el conguero Luisito Martí, además de otros como Año Nuevo y El Sancocho Prieto, había creado Johnny Ventura una revolución en el merengue e identificado con la juventud que salía de la guerra de abril de 1965. La posterior invasión de las tropas estadounidenses y la instauración de una democracia con garrote encabezada por el presidente Joaquín Balaguer. Johnny Ventura jugó un papel estelar en la vida política, en la vida social, se dimensionó a tal extremo que hoy los medios internacionales de prensa de todo el planeta hablan de la figura del caballo Ventura. Los dominicanos no sabemos a ciencia cierta el tipo de figura que ha perdido la patria. Johnny Ventura llenó de luces y de alegrías a toda la América morena. Se sintió merenguero hasta la tambora e incluso manifestó que si había reencarnación quería volver a nacer en Dominicana. Jugó un papel estelar en los 12 años de Balaguer, jugó un papel estelar tras la persecución del doctor José Francisco Peña Gómez, jugó un papel estelar tras la llegada de los guerrilleros de Caracoles con caamaño a la cabeza y jugó un papel estelar en todos los órdenes con altas y bajas. la política se la jugó toda en las elecciones pasadas, hasta el extremo que fue desconsiderado por algunos. Ha muerto Johnny Ventura. Con él, ha muerto una gran parte del merengue. Nos deja un gran legado y nos queda la satisfacción de haber tenido a un hombre que supo lo que era darle amor a un país y que fue un verdadero y gran embajador que se mantuvo trabajando hasta las últimas horas de su vida. Nosotros queremos desde aquí testimoniar nuestro pesar a Doña Josefina, a los muchachos, a la familia y a los amigos. Que en Nueva York se planifica un figureo más frente al United Palace Cosas que hacen uno que otros buscavidas del periodismo, que se preocupan de los grandes muertos, pero lo abandonan en vida. Quieren hacerle un homenaje a Johnny, como le hicieron un homenaje a Johnny Pacheco descolorido, como le hicieron un homenaje al chino Estrella descolorido, pero olvidan a figuras como Reginaldo Atanay, que murió abandonado, olvidan a figuras. Como Disraeli Guillén, abandonado en un hospital de Nueva York, y en la actualidad han olvidado de forma vertiginosa al legendario Polito Vega, quien vegeta esperando la muerte en New Jersey y nadie se acuerda de él. Apenas un colombiano llamado David, vinculado con la radio, suele visitarlo. Y es que los dominicanos somos malagradecidos, figureros, espantapájaros y fantamosos. Hacerle un homenaje a Johnny Ventura ahora frente al United Palace no es más que un comodín para que el congresista en su afán politiquero brille y ellos poder sacarle unos cuantos pesos. Descanse en paz, Johnny Ventura. Ve con Dios, hermano querido. La vida es polvo y la vida es viento y tú lo sabías. Gracias, por darme la amistad que me diste desde que nos conocimos y cuantas veces te llamé para entrevista en Teleuniverso, donde quiera que yo estuviere, tú siempre decía presente. Adiós, Don Ventura, gracias por todo lo que diste. Gracias a todos. Entonces.